Y pues vamos a recibir. Ah, no, vamos a patear bien. Me gusta iniciar pateando. Juegazo el de Kansas City contra Contra San Diego. Justin Herbert salió ahí lastimadón. Me parece que fue una costilla. Pero los jefes ya se pusieron 2-0. Pintan otra vez para ser favoritos en la americana. Yo pensaba que los. Hasta ya sé, yo pensaba que los. Que los. <coughs> que los cargadores le podían dar la sorpresa a los. A los jefes. Y aunque estuvo cerradón, No les alcanzó. Ahí viene el, el Gino Smith Que se le metió Russell Wilson Y bueno, para qué les cuento Juegazo no? que dio el señor Digo, tampoco así de 500 yardas Pero jugó bien Me sorprendió Gino Smith Ojalá que eso haya sido flor de un día Eso Ya está ah, Bien Lo detuvimos Lo detuvimos Creo que perdí una yarda o oh, Quedó igual Algo así Miren todos los que están fuera De mi temporada Jimmy Ward fuera toda la temporada Segunda y diez Segunda y diez Esa Ahí estaba Ay No pude haber interceptado Y no reaccioné por eso empiezo... Me empiezan a pasar las cosas que me pasan. Oh, está medio campo. Ahí van. 15. Qué onda, todo bien. Te sigo desde España, pero estoy con un mariachi mexicano, amigo de mi padre, en una taquería. Qué onda, mi hermano, cómo estás? Nailing problems, igual que digo eh, desde España, desde España qué haces? Ahorita ya es la noche, ¿no? Estás con mariachi mexicano. Qué chido, hermano, pues acá sabes, estamos de, de, de, de, de, de fiestas. Dice, aunque sea de España, sigo conservando mi parte mexicana. Eso, eso, mi hermano, me parece excelente. ¿Tienes una parte mexicana? O sea, ¿eres mexicano y vives allá o eres español? Cuéntame, Problems. Una taquería. Fíjate qué chido taquerías en España. Yo jamás he ido a España. Espero poder ir algún día. Estaba a punto de ir el año pasado. Ya no se hizo. Y día a poquito me está avanzando el señor Gino Smith. Y los hijos, Ahí está el Pit Muy bien, la neta no me caí, ¿no? Yo creo que a los que le vamos a los Niners, nah, no 19-Bajo de Problemas. <coughs> Dice: Nací en España, pero por parte de mi padre tengo la nacionalidad mexicana. Ah, qué chido, mira. Tu papá es mexicano. Qué chido, salúdame a tu padre. Salúdame a tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi querido The Problems. 19 Ay, casi me la llevo, casi me la llevo, casi me la llevo. Soy Martín, te sigo desde YouTube. Qué chido, hermano. Qué chido ahí en el canal. Gracias por seguirlo apoyando. Íbamos vamos creciendo de a poquito. Y y, y, y, y, y, sí lo metió. Qué chido, hermano. Vientos, Martín. Pues un gusto saludarte, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Twitch? ¿Cuánto tiempo, has en ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo el canal en YouTube? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Twitch? Cuéntamelo todo. Va a ser una plática tuya y mía el día de hoy. Nadie más va a andar por aquí, supongo. <ríe> es que sábado. Les aviso que viernes y vean, lo estoy haciendo en sábado. Ya ni la... A 24, güey. Ahí va. Voy a... Utilizar mi estrategia, la que planeé toda la semana. Porque aunque no lo crean, sí me puse a entrenar. Esta semana sí me puse a entrenar. Man, con tipo Samuel. Una formación. Gun. ¿Cómo te sientes después de lo de Chicago? Híjole hermano, pues te mentiría si te digo que me siento contento. La neta es que... Es un juego que se tenía que haber ganado, neta, que se tenía que haber ganado. Yo creo que los 49 son mucho más de lo que mostraron en ese partido. Ahí está digo, bien. Y este... Frustrado, ¿no? Como decía, esperar tantos meses para... Para verlos jugar... Y que salgan con esas cosas... La neta es que... Sí fue muy frustrante... La neta sí fue muy frustrante... Y... Bueno, ya, para qué te digo... Pero... Tengo la esperanza de que este domingo... O sea, mañana... Jueguen mucho mejor... ¡Ay! ¡La voló! ¡La voló! ¡Lo tenía! ¿Vieron? ¡Shh! Todavía le falta el toque... Le falla el toque al señor... Eh, Trey Lance... ¡Ay, ¡Qué coraje! ¡Lo tenía! George tiro bien siete yarditas, tercera y 3 ¿Tú cómo te sientes después de los Chicago Mi querido Martin? 19 guión bajo de problems. Bien, ahí está En mi opinión que todos la cagaron un poco Porque a Devo se le cayó la bola se ponía nervioso. Había castigos. La defensiva, mi hermano, la defensiva, la neta sí nos quedó bien de mal. Dice, hasta el pobre es le tiraban algo de hat. Pues es que también se me se me nubló, se me nubló y se me nubló medio feo en el en el en el partido, digo, creo que hubo oportunidades para haber hecho. En el cuarto, cuarto más se desesperó, dejó de correr el balón. No sé qué pasó ahí, neta, no, no, no entendí. Uh, Tardé en tirarlo. Pero es que alta nuestro coach, necesita aplicarse más. De repente tiene unas cosas bien creativas y de repente hace otras que nomás no entiendo por qué las hace. Incluso soy un pobre mortal, ¿no? Pero sí creo que de repente se nos nubla el buen Kyle Shanahan. Yo creo. ahí está. Sí. ¡Chino! Sí. ¡Ay! por qué la tiré tan rápido, tenía que haber esperado. Y ya perdí yardas, me lleva. 19 bajo de problemas Dice: Tampoco nos desesperemos mucho. Es semana 1. Al final, los Niners damos buenos espectáculos. Sí, eso eso, eso sí, lo tengo claro, hermano. Bien, esto. Sí, yo es lo que les decía, ¿no? En la plática postgame, después del partido del domingo, les decía: tranquilos, no empezamos a hacer este tormentas en un vaso de agua semana 1. Este, todavía falta mucho, hay todavía mucha cuerda, ¿no? Pero pues uno ya los quisiera ver ganar, es que ganarle a los Seahawks nos va a poner en una posición muy cómoda, la neta, para, para la semana, para, para la división, pues. Nos pondríamos en primer lugar de la división y, este, pues eso nos ayudaría muchísimo, la neta, sí. 19 guión bajo de problemas Dice Una pregunta ¿Cómo te empezó a gustar los 49 ers Touchdown Sí señor Touchdown Divo Samuel Uy hermano pues Mira yo tenía como 5 o 6 años Cuando empecé a ver la NFL Mi padre pues era fanático del americano De los Niners Y nos sentábamos a ver los juegos ¿No? Yo muy chiquito, pero pues recuerdo que vi ese primer Super Bowl Que yo vi fue el de San Francisco contra Miami Porque aparte mi hermano le va a los delfines, mi hermano es mayor Y este y ahí creo que me enamoré de los 49 En una época en la que todos le iban a los vaqueros Todos eran vaqueros de Dallas Yo la neta escogí a los Niners Y desde entonces te estoy hablando de hace 38 años más o menos 38, 37 años por ahí que le voy a los Niners y desde entonces... Nomás no lo suelto hermano... ¿Tú por qué le vas a los Niners? Cuéntame... Tu historia... ¿Dónde? Mira vas a ser... Vas a estar en YouTube... Vas a ser el único que platique conmigo en la simulación... Que va a subir al rato... Así que saluda a toda la banda de YouTube... Mi querido Martín... Porque todos te van a estar escuchando al ratito aquí en YouTube... ¿A ¿Dónde, papá? ¿A dónde? Se la línea. Dice, saludos a todos, banda. Goniners. Saludos, hermanos Goniners. Ya, se, ya lo saludó el buen el buen Martín, salúdenlo. Salúdenlo todos, no sean maleducados. Caen este Ah, por querer ir por Este Vato Metcalf Una bestia el señor Metcalf Mañana Yo creo que va a ser hermano Mosley Charbarios War Quien lo agarren Está ladrando el y No sé si lo escuchan Hay peligro en la casa 19-Bajo de Problems. Llevó un castigo ahí, no sé qué. Pues yo nací un 5 de febrero, justo el día del Super Bowl. Me empezó a gustar desde pequeño y a los 4 Mierda. años me llamó la atención por el color. Hasta que busque su historia y me interese más y más. Qué chido, hermano. 5 de febrero. Pero ¿de qué año? ¿Cuántos años tienes, Martín? Cuéntanos. Estás chavillo por lo que medio veo. Estás, estás, estás chavillo. hasta está? ¿Dónde? ¡Amset! ¡Bien! <coughs> Segunda y 29 Y esto ya se les complicó Bien, y viene la pausa de los dos minutos Todavía puedo tener el balón Y yo voy a recibir Vamos bien, vamos bien, vamos bien bajo de problemas. Dice Y cuando más me marcó este equipo Fue en 2019 Con esa gran temporada 100 Sí, estábamos Ah, nos quedamos a nada del Super Bowl y Volvió a pasar lo que siempre nos pasa, ¿no? Tristemente bajo de problemas, Dice, "Tengo 15 años, pero Uy, adoro man. con toda mi alma a este gran equipo." Qué chido, hermano, la neta qué chido. Carbente Edu, Bien. Dice, "¿Ya no subes el podcast tasfatifai?" Sí lo subí. Hola Car, ¿cómo estás? Sí lo subí, lo subí en la el, el, el, la semana el que hice, sí lo subí ahí lo puedes escuchar, no había subido los últimos en las últimas me, dos meses yo creo no subí nada de podcast pero sí lo estoy subiendo, chécalo no sé si, si se subió o no, pero sí lo subí a, a, en iVox lo subí, entonces seguramente está en, en, en, en Spotify también, está vinculado no, ¡Ah! ¡Ah, como creen ¿Pueden creer eso? No lo puedo creer, me sorprendió. Y ahorita ya se puso feo esto. Carajo. Debe de estar en Spotify. Me voy a poner a buscar, pero sí debe de estar el último. Esta semana sí lo subí. Lo, lo juro por Diosito salto. Casi ¿Qué pasó, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Quién se suscribió? ¿Quién, ¿Quién? José Robles se suscribió vientos? No sé si a YouTube o aquí a Twitch, pero bienvenido a José Robles. 19 bajo de problems. Dice. La verdad ¡Bien! se siente bien tener un canal dedicado un fuera, a tu equipo fuera. favorito. Se siente como en casa. Qué chido, hermano. Esa era la intención cuando creé Canal 49. Este, pues eso, no tener un espacio que solamente fuera dedicado a los Niners. Porque la neta, este, pues así en las cadenas televisivas y, ¡ay, hijo de su madre! La metió. Si sí hablan de los Niners, pero pues hablan capsulitas, hablan un poquito de repente, ¿no? Yo me desesperaba, yo quería tener más información. Y luego me di cuenta que mucha banda, pues no entendía, buscaba información, pues, estaba en inglés y no todos hablan inglés. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no les traigo yo la información en español de los Niners, ¿no? Y pues ahí está, ahí estuvo mi, mi apuesta. Y la neta es que qué chido que les ha gustado. ¿No? Se ha recibido bien el canal. Y yo pues feliz, la neta, de que les esté gustando y que siga creciendo. Ya somos casi 7500 suscriptores ahí en YouTube. Y este yo pues, estoy muy contento, la neta, de los resultados que está dando el canal. Y la aceptación que ha tenido de la banda. Tochera y naineresca. Ahí está, lindo. Primero y 10, para eso queremos a Lance también, ¿no? Que haga la diferencia con las patas. Caballero 30, dice, Camara Fablete. Ese es mi caballero, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al Twitch. Caballero 30. Aquí andamos, aquí andamos, hermanito. Y ahora en sabadito. Corre, corre, corre, corre, corre. Y ahora en sabadito. Es que ayer no pude, hermano. Pues mira con las fiestas patrias. Y ayer tuve chamba. Ayer tuve evento. Entonces, la neta es que no, no, no. No tuve mucho tiempo de... Pues, la neta no me dio chance de subirlo. Por eso ahorita me estoy sentando aquí. Para... ¡Uy! Pues, para hacer la, la simulación, ¿no? vamos ganando por un punto raquíticamente... Pero vamos ganando pues, pues bueno ya Al menos vamos ganando <ríe> Tercera y, y pulgadas Corre quiero corre, corre, corre, corre, corre, salte Eso, eso, ahí vamos Al menos sacar tres Porque recibimos Ando nervioso ¿eh? Y eso que sí, sí, entrené en las semanas Se los prometo ¡Oh! No puede ser, tiempo, tiempo, tiempo Y tantito más me pelaba Pues qué gusto, miren Yo pensé que no iba a haber nadie en Twitch y sí, sí se están dando el chance ¿Qué andan haciendo hoy en un sábado post? Post borrachera mexicana Cuéntenmelo todo Bueno, allá en España pues están chantacos Ya me dijo el buen problems 16 segunditos Corre, corre, corre ¡Ay! Casi, casi Bien <tose> Qué buen pase de lanza ahora sí Joan Jennings Yo sabía que iba a aparecer a Jennings en cualquier momento Concepto Pase Slant Todos al centro Venga Ahora tengo un tiempo, sí. ¡Oh! Dice: Si pudieras ser el post de San Francisco, ¿qué harías? Este. 5 segundos, todavía me da chance de un. Pero no, a ver qué. Este, ¿qué haría? Uy, no sé, hermano. Pues yo creo que. Usar. Ay, <risa> Pues amigos, continuar con los movimientos por snap La neta, ¿no? Tratar de confundir a las defensas Pero no casarte tanto con Divo Samuel Creo que tienen que buscar explotar más a Brandon Ayuk A el involucrarlo más en el, en el juego Joan Jennings Yo no sé por qué no utilizaron a, a Danny Gray, por ejemplo sus partidos Car20 Edu Dice ¿Crees que contraten a otro buen Silvius? Otro bueno, edición, esquinero, pues No sé, yo creo que sí, línea ofensiva, hermano. Ya somos dos. Sí, hermano, pues es que yo creo que tiene, tendría que ser por ahí, ¿no? Más bien tratar de involucrar más a todos, no nomás a Divo Samuel. Sabemos que Divo pues es Divo, pero tiene que ser un factor sorpresa. O sea, mandó no sé cuántas veces la misma corrida. Y los osos, que no es una gran defensa, pues nos tenían maniatados. Entonces, eso no, no, la neta, no estuvo chido. Medio tiempo señores Estamos más o menos Dominando Cuatro puntitos recibimos Tenemos no que ponerle más puntos al marcador En otros frentes Atlanta y Los Ángeles Según aquí los Rams van apaleando A los halcones negros lo cual creo que sí va a suceder ¿no? En la vida real Están a seis segundos del medio tiempo Matthew Stafford Una actuación ahí más o menos Otro frente, otro encuentro Los delfines contra sus cocos, los cuervos y aquí los delfines ganaron, que los delfines se vieron bien la semana 1 ¿eh? contra los Patriotas. Entonces, pues igual si sí pueden ganarle a los Cuervitos, que pues, Lamar Jackson también ya no es tan sorpresivo como fue en su primer año. Otro resultado, aquí están los Cardenales contra Las Vegas. Ahí nos conviene que ganen Las Vegas. Y va ganando tercero al medio tiempo. <coughs> 19-Bajo de promes, dice... A Debo le empiezan a bloquear. La otra vez le bloquearon los LB Tienen que usar más a Brandon y al gran fullback Caín. Yo así lo veo, hermano. Acá el lo tienen que utilizar más, no nada más como bloqueador. Lo pueden involucrar en, en el juego aéreo. Pases pantalla. No, no lo van a estar esperando a, a, al señor este. Kal ¿no? Ahora lo digo, pues sí. Parte de que ya las defensas saben qué onda. Y parte de que con la línea ofensiva que tenemos, pues tampoco puedes correr mucho, ¿no? O sea, esa es la neta. Yo creo que. Mmm, Necesitamos eh, pues, Ver cómo podemos traer Lineros ofensivos La neta es que está, está medio Jodidona la cosa En ese sentido con el equipo bullford fíjate, me pasaron un dato ¿Quién fue? Creo que Charlie Alguien me lo pasó en YouTube Y bullford jugó muy bien, ¿no? O sea, no, no tuvo tantas presiones De hecho, ninguna jugada Permitió que presionaran a a Lance. Ahí el pan fueron pues Brendel, Banks y McClinchy, Pero pues, son 3 de 5 linieros. Pues así no se puede, no. La neta Dos yarditas. Esa es buena. Esa me gusta. 19 guión bajo de Problems. Dice: ¿Sabes cuántos años tiene Gold con los Niners? No, ya ni sé cuando empezó. Uy, no, pues Robbie Gold llegó desde que llegó este... Shanahan. Robbie Gold sí ya tiene este... un ratito con el equipo, ¿eh? ¡Uy, no puede ser! ¡Uy, me pararon! Cuarta y ocho, me la juego. Sí, vamos a... Todo nada. Ya estuvo bien. ¿eh? Es lo que tengo que pasarle a Shanahan. Tiene que dejar de ser tan timorato. ¡No! No, sí me equivoqué. ¡Horrible! Ven. Tomas me la iba a jugar. ¡Ah! No puedo creerlo. Dice. Vaya, en mi opinión de los mejores bateadores. Ha sido muy rentable el señor Robbie Gould. Eso sí. La neta es que sí. Me pararon, no lo puedo creer. Era mi oportunidad de llevarme la ventaja y me pararon. Ah. ¿Cuánto tiempo? Ah. Me estoy frustrando. No, no puede pasar esto otra vez. 19 bajo de problemas Dice Bonainers, tú puedes como si fuera Un partido de verdad Sí, eso es lo que estoy intentando Mi hermano, pero ve, No me salen las cosas No concha, Claro es eso Centro, el centro, el centro. Caballero treinta. Dice. Si Ves al morro detrás. ¿Cómo ves al Trey? Hay que hay que darle chance a Trey Lance. Yo creo que hay que darle chancecito a Trey Lance. Ahí está ahí. Bien. Tenerle paciencia, todavía no, semana 1 no, no es novato, ¿no? Ya tuvo todo, todo el año pasa, pasado para, para, practic, para entender de qué se trataba la NFL, para checar el, el libro de jugadas y estas cosas, pero sí necesitamos tenerle paciencia, ¿no? O sea, su primer año es como si fuera novato. A Peyton Manning, su primer año le interceptaron veintitantos pases. Solo tuvo creo que tres anotaciones. Peyton Manning jugó muy mal su primer año. Patrick Mahomes le costó trabajo. Josh Allen, ni se diga. Vamos a tenerle paciencia, ¿no? ¡Bien! ¡Ufanga! ¡Bien, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ja! Talano Fanga salvando. ¡Vamos, el pellejo! Que fue el jugador dorado. ¿Sí vieron canal 49? Ya, ya, ya implementé al jugador dorado. ¡Fue Talano Fanga! ¡Qué jugazo, Dios! ¡Fanga, es neta! Y aquí nos está salvando el pellejo Casi nos anotaban O al menos se nos iban a acercar a tres puntos Mira la ufanga Muy bien Uf, No pasó nada, no pasó nada vanga 5, 6 yarditas, 6 yarditas Segunda y cuatro por avanzar bajo de Dice ¿Cómo hubiera pasado si hubiéramos tenido a Mark? Grande por la intercepción Gracias, gracias, este, no sé, Mac, no sé qué hubiera pasado, la neta es que no, no soy fan de Mac, bien, Troy Lance, bien, yo no soy, yo, yo creo que, que, que este, Mac Jones, está pues, también es producto de, de, del sistema de Belichick, no tiene, está, está muy bien este muy bien protegido es, es algo de lo que tiene Lance acá tiene un equipazo tiene un gran coach ¿no? porque con todo y todo pues Shanahan es un gran coach entonces está en una posición muy buena lo, lo, de, lo de lo de Jones tal vez no es tan buena pero tiene un buen equipo y tiene un muy buen coach entonces Bien, Joan Jennings, tercera y dos, tercera y dos. Venga, Niners, venga. Ahí está, primero y diez ¡Ah! ¡No puede ser! Tres puntos, vamos por ella ¿Qué hacemos? Ah, called... no, vamos por ella Vamos por ella Cero miedo Que yo digo que si sí era primero y diez Pero bueno No, vamos por ella Caliuschek, común. Caballero 30. Bien está, dice. El Pit Carol con su dolor de la ciática. <risa> ¿Es broma o es neta? Estamos bien parada esa defensa ahí. No les voy a meter el pase ni de chiste. Pero la corrida sí. ¡Ay, oh, casi, casi, casi! Tercera y gol. el viejito mira el viejito dioso ahí está touchdown sí señor Qué lástima que no vamos a tener a Laya Mechal dos mesesotes, entonces a ver cómo nos hacemos bolas con los demás. Caballero 30 dice Así más ca el chifle en la meche. <risa> esas, esas señoritas este de la vida galante. Bien señores, 17 a 6 sobre los Seahawks Con 2.34 en el reloj Está bien una ofensiva, me imagino, de esas todas locas de los Seahawks Pero Solo hay que hacer que se acabe el tiempo Ya no nos, ya no nos alcanzan, necesitan dos posesiones Venga, venga, venga cortos los que quieran, correr lo que quieran. Vamos ¡Bien! 19 Fred Warner. Dice. Se supone que San Francisco es un equipo que domina más el juego terrestre, pero nuestros RB son de cristal. Eso es lo malo. Mode desde Raheem Monster. Es que bueno, la carga que tienen en cada partido, treinta y tantos snaps, eh, pues es complicado. Ahí está otra vez Ufanga, Dylan! ¡Talano, fanga, Dos intercepciones. Ese hombre va que vuela para hacer un fenómeno en el campo, ¿eh? O sea, eran todo terreno ese día, yo lo veía y decía... dos ¿de sacaron el retiro a Troy por la maluneta. Ya lo tenemos, señores, ya lo tenemos. Se los prometí y no íbamos a perder contra Seattle, pero ni de chiste. Madrugaron los osos, pero ya no más Sí, la neta, sí, es Polamalito Juega O sea, yo me esperaba eso desde el año pasado No le dieron mucho chance, pero contra Chicago Me dejó con la boca abierta el señor La neta es que el primero y diez Una bestia, o sea 11 tacleadas, 2 para pérdida de yardas 2 pases defendidos, una intercepción Chale, hasta parecía sacado de Madden De mis juegos, porque <coughs> Y ni yo juego así, neta Uy, la la bloquea Quítate oh. ¿Ven? Por eso el Banks Ahora de salir Al segundo nivel, a bloquear, ese mono se queda ahí 17 y esto ya está cocinado. Caballero ah. 30. Dice. Oye, los Niners van a entrenar aquí en México. Seguramente, hermano, ellos, un juego antes, supongo que al otro día más tardar, van a salir para México y aquí estarán entrenando toda la semana y habrá que ver si podemos estar eh, meternos a las prácticas, algo así porque sí va a estar bien chido eso bien tercera y diez caballero 30 cice yo no conseguí boletos Expo, estaban bien caros, pero si sí podemos ir a un trailing. Sí. Y yo voy a rifar uno en el canal 49 para los miembros dorados. Ahí sí que. Y van a entrar todos. Suscríbanse al canal. Y este. Y, y pueden ganarse el boleto para, para ver a los Niners. Y es una sección muy chida, ¿eh? no crean que es de los de hasta atrás. Sí, le invertí una lanita. Todo por ustedes que me apoyan. Camp Gold, 20 a 6 señores, está cerrada esta victoria, sellada. Bien a lo deteniendo el balón. Chistoso. Ahí está. Caballero 30. <coughs> dice. Mi miembro no es dorado. Caballero 30. <coughs> pues debería. Dice, es broma. Ya sé, ya sé, carnal, ya sé que. <coughs> ¿Eres de las, de, de las bajas tierras de dónde? ¿De Iztapalapa? ¿De dónde eres? Porque sí, eso solamente se da ahí. Mátalo, mátalo. Está ahí. Jugadas en serie... Y se salió. Ya está el sticker del Combiner Vientos Ah, con todas las cuirias, todas las cuyas. ¡Ah! No puede ser. Lo capturó, lo atrapó. Ya se acabó. Eso fue un chorroso pero ganamos. Ganamos, señores. Ganamos. Sí señor, 20 a 6 sobre los Seahawks, díganme ustedes cuál es su pronóstico, qué piensan, cómo creen que va a quedar el partido, pero ahí está, yo ya lo logré y ahora sí va a ser de buena este, de buena suerte, van a ver que sí, vamos a ganar y vamos a poneros 1 a 1 y líderes de la división y vamos a empezar a pelear en la conferencia, tengo toda la fe, mañana a 3 de la tarde no se lo pierdan, este, pues ahí está, ¿no? Me lanzaron más, yo corrí más, 136 yardas ¿no? Esos son los números que yo espero de los Niners, dos intercepciones de Ofanga. Hasta en el Madden es el jugador del partido, el señor Talano Ofanga. explicado este... <coughs> ya se ve que estoy entrenando, ¿no? La semana pasada sí fue una completa y total estupidez lo que hice, pero bueno. Hasta aquí dejo ya la transmisión, carnales. Muchísimas gracias por haber estado aquí. este Ahorita lo subo a YouTube, ahí lo van a poder ver. Nuevamente los que estuvieron aquí y los que no, pues ya saben. Eh, me despido, corto transmisión aquí en Twitch y en YouTube eh, Les mando un abrazote a todos Cuídense mucho, ya lo saben Ya lo saben, ya lo saben Niners.